A continuación, explicaré el resumen de actividades correspondiente al módulo 3. Dentro de las orientaciones para el estudio del tema 3, se presentan cuatro aspectos fundamentales. Recuerden que en script.com podrán encontrar, tal como señala la lámina, todas las guías de estudio correspondientes a dicho MOOC. Como primer tema, se debe elaborar la web quest del portafolio de trabajo. Debo señalar que el portafolio de trabajo consiste en una herramienta en la cual el profesor y el estudiante convergen con la finalidad de valorar la evolución del desempeño académico. Un portafolio es la historia documental estructurada de un conjunto de desempeño que han recibido preparación o tutoría y adoptan la forma de muestra del trabajo de un estudiante que solo alcanza realización plena en la escritura reflexiva la deliberación y la conversación garcía 2012 este portafolio es una colección deliberada de trabajos orientada por objetivos de aprendizaje que tienen como público principalmente los propios participantes en esta estrategia es indispensable que profesor y alumno converjan a fin de valorar el desempeño de este último. El propósito del portafolio de trabajo es contribuir a diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, el profesor y el estudiante tienen una evidencia de los puntos fuertes y débiles en el alcance de los objetivos de aprendizaje que hayan definido. Los invito a que revisen el ejemplo a continuación. La lámina a continuación corresponde al módulo 3, la web quest del portafolio de trabajo. Si ustedes navegan por ese link, podrán ver en qué consiste. Ya se ha indicado, como primer tema se deben elaborar las tareas que están en la web quest del portafolio de trabajo la tarea consiste en identificar qué voy a escribir se refiere a la identificación del tema a ser tratado toda solución o estrategia requiere de un planteamiento para tener una buena búsqueda a nivel de internet y poder evaluarla actividad número 2 tiene que ver con revisar las políticas de la revista El Sevier, con el fin de familiarizarnos con las normas de publicación. Y también debemos ver la guía de la revista El Sevier, el cual está realizada en cuatro idiomas. Todo esto debe tener una evidencia escrita y debemos ir al foro o al Twitter a fin de conversar y compartir nuestras ideas al respecto. Una vez realizada la actividad 1 y leídos los contenidos de la actividad 2, debemos hacer la práctica. La práctica consiste en preparar un tríptico luego de haber revisado las actividades. El tríptico y su elaboración lo pueden ver en YouTube. El tríptico deberá tener la siguiente información. Título del artículo que he escogido, el resumen en español, recuerden que no puede ser más de 250 palabras. Palabras clave, según Tesauro, 3 como máximo. Identificar el método a utilizar clasificando el área de conocimiento a la cual pertenece. El objetivo general y objetivos específicos, no más de tres, desarrollo del tema seleccionado para escribir nuestra comunicación, conclusiones y la revisión bibliográfica debe ser elaborada según el estilo APA. No olviden la evidencia escrita. Para finalizar, recuerden que debemos tener en cuenta al inicio de cada módulo, debemos explorar el curso y estar claros con las actividades. No olviden que todo debe tener un producto, un documento en forma de PowerPoint, PDF, SlideShare o Prezi. Las participaciones en los foros y la presentación en el foro de la semana 3 no olviden la fecha límite de entrega de las actividades la cual es una semana antes del cierre del curso y estas deben ser evaluadas por dos compañeros utilizando la evaluación de pares entra al foro prepara el tríptico y compártelo con tus compañeros en nombre del equipo de e-learning le damos las gracias y los invitamos a terminar con el módulo 4, el material completo del MOOC. Muchas gracias. Se despide Ingrid del Valle, García Carreño y Teacher.